Eh, muy buenas noches, eh, mi nombre es Raúl Ramírez Rodríguez, estudiante de Psicología de la UNAD. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes eh, el segundo punto de la materia de teatro que tiene que ver con mi voz expresiva. Y a continuación quiero mencionar dos aspectos que, que, que caracterizan o que identifican mi voz. El primero es que, la primera característica es que mi registro de voz es de tenor. ¿Sí? Y la otra cualidad es que mi voz tiene una intensidad fuerte, o sea que tiene un volumen bastante alto. Muchas gracias.